La denuncia fue hecha por Anthony Vázquez Martínez, alias El Menor, quien asegura es perseguido por su expareja. Yo quiero que le ponemos un paro a él, ¿usted me entiende? Y que no quiero nada con ella, siempre sigo igual. No he querido nada. Se llama Nairobi Agramonte, alias Yoniginia. Voy llegando a la peluquería, tenía como cuatro clientes, yo le dije, toma los cuatro de la niña... Tú me entiendes, déjame trabajar, que tengo unos cuantos clientes, entonces ella me dijo, yo te voy a hacer un lío, eh, no te metas para la peluquería. Yo le dije, por favor, tú me puedes a trabajar, no, no, no, si te metes, yo te lo voy a hacer como quiera. Luego, cuando entré a la peluquería, crucé a la habitación, luego hace algo, cuando voy saliendo, ella me empuja para adentro. Y ahí, porque luego hizo el acto, me arruñó, me, pues, me rompió un par de cosas. Y luego vinieron una persona y la jalaron para afuera y luego el problema se terminó ahí. ¿Qué ¿sí? sí, que tú tienes en la pierna? Que había... Una mordida que me dio, parece que es una yegua, usted me entiende, no es humana porque el humano no hace eso. Sí, qué tiempo hace esto? Hace como 15 días. ¿Tu nombre completo? Antonio Ibaje Martínez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.